Con cada año han manifestarse en el 9 de octubre en de recordar el Facebook, que van a ocurrir el año pasado, y para eso, dire en wine, mes que más que en de guayar libertad y de ser país. Es muy importante que tengamos en cuenta que el 9 de octubre tiene que ser un día de celebración, también de reivindicación, donde tengamos muy presente que somos un pueblo con muchas voces y solo desde esa apuesta por la diversidad y la pluralidad y el rechazo al fascismo seremos capaces de avanzar en el